gracias, señor presidente del Gobierno. Pregunta a don Ramón Espinar Merino. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno. ¿Qué valoración hace usted de la proporcionalidad y ponderación de la intervención de administraciones públicas que han sucedido a instancias de su Gobierno en los últimos tiempos? Muchas gracias, senador Espinar. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señor Espinar. Bien, el Gobierno intenta actuar siempre con prudencia, con proporcionalidad y con ponderación de los intereses en juego. Y, naturalmente, todas las actuaciones del Gobierno se rigen por un principio que es el del cumplimiento de la ley, algo exigible a cualquiera de los aquí presentes, pero más todavía a aquellos que tenemos responsabilidades de Gobierno. Yo lo que sí quiero garantizarles es que ni el Gobierno que yo presido ni yo mismo tenemos ningún interés en intervenir en ninguna Administración pública, sea esta autonómica ni local. Yo creo en la autonomía de la Administración local y la autonómica y, de hecho, he asumido responsabilidades, he sido concejal, y diputado provincial, y luego he formado parte también de un gobierno autonómico. Soy plenamente conocedor de cómo actúan, de cómo atienden los servicios públicos y de la importancia de preservar su autonomía. Pero hay una cosa distinta que es el cumplimiento de la ley, que nos obliga a todos. Aquí sí que no hay excepciones. Nos obliga a los que estamos aquí, a los que están en el Congreso, a quienes gobiernan en comunidades autónomas y también a quienes estamos en el gobierno de la nación. Es un principio básico que recoge nuestra Constitución, su artículo 103, que dice que las administraciones públicas deben servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y el derecho. Y eso es plenamente lógico y yo lo comparto, porque las normas están para cumplirlas, no son un capricho y, si no se cumplen, lógicamente, estas traen sus consecuencias y, en cualquier caso, procuramos, cuando nos corresponde a nosotros decidir cuáles son, hacerlo con ponderación y con proporcionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente del Gobierno, senador Espinar. Gracias, Presidente. Vaya por vaya por delante con el debido respeto que a uno le gustaría que todo el mundo pudiera agotar su tiempo en las intervenciones en esta Cámara. Dicho eso, mire, señor Presidente del Gobierno, señor Presidente del Gobierno, hace ahora dos semanas que su Gobierno decidió aumentar la presión sobre las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, como usted sabrá, o como usted debería saber, para tomar una decisión como la que han tomado a instancias, de, a instancias del señor Montoro, el Ayuntamiento de Madrid presenta cada año un superávit superior a los mil a los millones de euros para un presupuesto de 4.500, que no está mal. Y el Ayuntamiento de Madrid ha reducido su deuda en 2.000 millones de euros después de la gestión, convendrá usted conmigo, que nefasta de los señores Gallardón y de la, y de la señora Botella. Hemos reducido la deuda del Ayuntamiento de Madrid en más de 2.000 millones de euros, presentamos unas cuentas con un superávit de más de 1.000 millones de euros. Ustedes aprobaron una ley de estabilidad presupuestaria, conocida como Ley Montoro, que impide que esos 1.000 millones de euros vayan a prestar servicios públicos, que obliga a que vayan directamente a pagar la deuda, y nosotros no estamos de acuerdo con esa ley. Se lo hemos dicho muchas veces. De hecho, su Gobierno, de hecho, su gobierno hoy mismo Hoy mismo ha vetado una proposición de ley de mi grupo en el Congreso de los Diputados para revertirla. Una, una ley más que veta su Gobierno, señor Rajoy. En todo caso, yo le pregunto... Porque yo celebro que usted aquí defienda el imperio de la ley y la defensa de las leyes y su cumplimiento. Celebro que lo haga. Pero es que esta semana hemos conocido que ustedes les han perdonado una intervención a los gestores del Ayuntamiento de Jaén, cosa que no han hecho con el Ayuntamiento de Madrid. Y yo le quiero preguntar que qué diferencia hay entre el incumplimiento del Ayuntamiento de Jaén y el incumplimiento del Ayuntamiento de Madrid. Tengo una conjetura, tengo una conjetura que le voy a explicar, aunque espero que usted me, que usted me conteste. Porque en la Comunidad de Madrid, que yo sepa, hay ayuntamientos, pongamos por caso el de Parla o el de Torrejón, con situaciones presupuestarias de mucho mayor incumplimiento, de mucho mayor incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que la de Madrid, y ustedes no han ejercido ninguna intervención. Pero es que el ayuntamiento de Marbella o el de Jaén han sido sistemáticamente perdonados por su Gobierno. ¿Sabe qué tienen en común esas cuatro administraciones públicas que acabo de citar? Que las gobierna el Partido Popular. Y que el Ayuntamiento de Madrid lo gobierna Manuela Carmena. Para unos, para unos la ley se cumple a rajatabla y para otros la ley se cumple con laxitud. A ver si va a haber que aplicarle a usted, señor Rajoy, aquello de consejos vendo que para mí no tengo. Mire. Le voy a explicar algunos pilares de nuestro funcionamiento democrático y del reparto del poder en nuestro país. Uno es la separación de poderes. Y la separación de poderes implica que su gobierno no puede estar vetando sistemáticamente leyes en el Congreso de los Diputados, que ustedes se tienen que someter al legislativo, que ustedes mandan mucho y tienen mucho poder, pero ustedes son el, el Ejecutivo y no pueden gobernar también sobre el legislativo y sobre el judicial. Y yo cuando le oigo aquí defender la ley y defender la separación de poderes, ya le digo que lo celebro. Pero el problema es que, ustedes aquí, con toda solemnidad, defienden la separación de poderes y, después, cuando conocemos conversaciones de miembros de su partido en privado, parece que se lo creen bastante menos esto de la separación de poderes. Ustedes vetan leyes, ustedes en privado no respetan la separación de poderes en nuestro país, proclaman su acuerdo con algunos principios generales del funcionamiento democrático, pero después no lo ejercen, señor Rajoy. El segundo elemento que yo le quería comentar respecto a los pilares del reparto de poder y del funcionamiento democrático en nuestro país, tiene que ver con gobernar al servicio del interés general y no del interés propio. Y no voy a ser tan exhaustivo como el señor Mulet, pero todos nos entendemos. Y el tercer principio tiene que ver con la descentralización administrativa. Usted gobierna el 50%, sobre, digamos, usted gestiona el 50% de cada euro... ...que los españoles aportan a la hacienda pública, a las comunidades autónomas el 35% y a las entidades locales les queda el 15%. Dejen ustedes que con ese 15% las entidades locales gobiernen y no las intervengan con criterios arbitrarios. Y ahora llegamos a por qué ustedes intervienen en el Ayuntamiento de Madrid. Miren, ustedes lo intervienen con una, desde una profunda arbitrariedad, porque no han hecho lo mismo con otras instituciones... ...desde una profunda arbitrariedad, y esto es muy grave, ustedes impiden que los más de mil millones de euros al año que el Ayuntamiento de Madrid tiene de superávit, se inviertan en gasto social y en necesidades de los ciudadanos, y ustedes no tienen ni un solo criterio objetivo para hacer esto. Ustedes, sencillamente, intervienen las administraciones públicas que no controlan, señor Rajoy, las administraciones públicas en las que no manda su partido. Y, muy particularmente, ustedes tienen un problema con las administraciones públicas en las que gobiernan en el cambio. Y tienen un problema con las administraciones públicas en las que gobierna el cambio por una razón muy sencilla. Porque ustedes, cada vez que discuten con nosotros, proclaman la llegada de los jinetes del apocalipsis si nosotros llegamos al gobierno. Pero es que nosotros estamos demostrando en ayuntamientos como el de Madrid que Manuela Carmena gobierna mucho mejor que usted. Que el cambio gobierna mucho mejor que el cambio gobierna. Que el, cam, que el cambio que el cambio, que las formaciones políticas del cambio gobiernan mucho mejor y con mucha más honestidad y rectitud que el Partido Popular. Nosotros estamos muy orgullosos de eso, nosotros y nosotras estamos muy orgullosos de eso y ustedes sencillamente no lo pueden soportar. Por eso han intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, porque va a cundir el ejemplo, porque la gente en este país sabe que Manuela Carmena gobierna mucho mejor que usted, señor Rajoy, que Ada Colau gobierna mucho mejor... Que Ada Colau gobierna mucho mejor que usted, señor Rajoy, que donde Señoría, gobierna el cambio, que donde gobierna, que donde gobierna el cambio, nadie mete la mano en la caja y las cosas van mucho mejor para la ciudadanía. Ustedes, ustedes, señores del Partido Popular, ustedes, señores del Partido Popular, perdieron las elecciones al Ayuntamiento de Madrid en las urnas y ahora quieren, y ahora quieren. Señorías, guarden señor silencio. El silencio, señorías. Señor presidente. A ver si puedo acabar. Ustedes perdieron las elecciones al Ayuntamiento de Madrid en las urnas y ahora quieren, y ahora quieren gestionar el Ayuntamiento de Madrid desde el Ministerio de Economía y es algo. Que a usted, señor Rajoy, no le sitúa como un presidente de todos los españoles, le sitúa como vaya un presidente. terminando, señoría. Sí, a ver si me dejan, señor presidente. Eso a usted, señor Rajoy, a usted, señor Rajoy, la intervención del ayuntamiento de Madrid no le sitúa como un presidente de todos los españoles que gobierna en virtud del interés general, le sitúa como un presidente del Partido Popular que utiliza las administraciones que controla en beneficio de su partido. Gracias. Muchas gracias, senador Espinar. Señor presidente del Gobierno, diría guarda en silencio. Bueno, muchas gracias, señor Espinar. Yo no voy a entrar aquí en el debate sobre lo bien que gobiernan ustedes o lo mal que hago yo las cosas, entre otras cosas porque no nos íbamos a poner de acuerdo y, por tanto, no tiene ningún sentido hacerlo. Hombre, si hay una cosa en la que podría convenir usted conmigo… En la cual a lo mejor tengo razón y es que en el ayuntamiento de Madrid el Partido Popular no ganó las elecciones en las, eh, no perdió las elecciones en las urnas en las urnas las ganó luego hubo un acuerdo que dio lugar a una conformación de un gobierno municipal diferente. En fin. Pero bueno eh, señor Espinar esos son. Esos son eh, temas menores y, como decía antes, aunque alguno sea objetivo, no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí me gustaría hacer referencia a dos asuntos que usted ha tratado en su intervención. Uno, el del Ayuntamiento de Madrid, y el otro es sobre el Estado de Derecho y la división de poderes. Mire, yo celebro escucharle a usted hablar del Estado de Derecho porque yo soy un entusiasta, a lo mejor incluso maniático, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, de la primacía de la ley, del imperio de la ley y de la sujeción de todos los que estamos aquí, como digo muy a menudo, a esas leyes que al fin y a la postre rigen nuestra convivencia y son la expresión de la voluntad de la mayoría. Ha dicho usted que nosotros hemos vetado leyes, y es verdad, en el Congreso de los Diputados, luego ya en el Senado, pues supongo que no, porque si estaban vetadas en el Congreso no habrán llegado Aquí. Pero lo hemos hecho utilizando un artículo de la Constitución que dice que cuando se produce un aumento de gastos indeseado y que impide que un presupuesto se pueda llevar a buen término, el Gobierno tiene el derecho a vetar iniciativas. Y lo han hecho todos los gobiernos desde el año 1977 en España y en todos los países de la Unión Europea. Mire, si no hubiéramos vetado la tramitación de leyes que suponían aumento de gasto, ese aumento sería de 89.000 millones de euros. Estaríamos en nueve puntos más de déficit público, lo que supondría decir que las cuentas públicas españolas estaban no fuera de control, sino en quiebra total y absoluta. Y volveríamos a la época en que, por exceso de gasto, pues en nuestro país tuvimos la crisis económica que usted también conoce. Por tanto, esa es la primera precisión que es importante que quería hacerlo y que nada tiene que ver con ...del Estado de Derecho a lo que usted ha hecho referencia. ¿Qué ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid?... El Ministerio de Hacienda y Función Pública, que tengo que decir que sirve a los intereses generales con objetividad y sin sectarismo de ningún tipo, al frente del cual hay una persona que ya lleva muchos años asumiendo responsabilidades políticas, ha tenido que adoptar medidas de control de las cuentas municipales y lo ha hecho de acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que usted conoce, porque el Ayuntamiento ha incumplido sistemáticamente esa norma. Solo por esa razón el Ayuntamiento también tiene que que cumplir las leyes. Y esta norma no es un invento ni es un capricho del Gobierno, es una regla de gobernanza europea que tenemos que cumplir todos los países que conformamos la Unión Europea. Yo he firmado, y ya me lo encontré hecho por el anterior presidente en enero del año 2012, el tratado que nos obliga a esta suerte de decisiones. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid? Pues que superó el límite de gasto en el año 2015. Se le dijo que tenía que hacer un plan económico financiero, lo hizo. Pero en el año 2016 y 2017 volvió a hacer lo mismo. El Gobierno, tras mucho tiempo de diálogo y de incumplimientos reiterados, ha actuado de manera justificada y muy proporcional y muy ponderada, señor Espinar, porque ni hemos hecho una intervención del Ayuntamiento ni hemos enviado una comisión de expertos, sino que hemos establecido una tutela financiera sobre el Ayuntamiento diciéndole que no puede gastar por encima de la regla de gasto porque el Ayuntamiento de Madrid no puede saltarse la ley. Y créame, puede hacerlo o no hacerlo, que tratamos exactamente igual al Ayuntamiento de Madrid que a cualquier ayuntamiento de España. Y hay otras ciudades que no han respetado la regla de gasto y se ha hecho exactamente lo mismo. No puedo compartir su afirmación de que el Gobierno actúa con más lasitud cuando se trata de ayuntamientos que están gobernados por el Partido Popular. No es así, señor Espinar. Intentamos ser serios, cumplir la ley y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para que en España esa ley de estabilidad presupuestaria al final sea asumida por todas porque es la que nos permite controlar el gasto público en nuestro país y la que nos permite, como ha ocurrido con las reformas estructurales, Llegar a una situación económica en la que crezcamos al 3% y todos tengamos recursos, no debamos dinero, que es lo peor que se puede hacer, vayamos poco a poco, que lo está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, es verdad, reduciendo la deuda pública, ese es un dato muy positivo, pero, insisto, como tantas veces en esta Cámara, no puede un Gobierno, ni siquiera una persona física, gastar lo que no tiene. Gastar lo que no ingresa, porque eso más tarde o más temprano conduce inevitablemente a la quiebra o a una situación similar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente Gobierno. Pregunta para la señora.